No juegues sin antes calentar tus manos. Sigue estos 6 ejercicios que no solo ayudarán a mejorar tu circulación y evitar lesiones, también mejorarán tus cliqueos en el teclado mouse y o control. Para calentar, iniciamos con un movimiento empujando los dedos de un lado a otro. Después separamos y estiramos los dedos con ayuda de tu otra mano. Ahora con el brazo estirado y la palma hacia arriba, utiliza la mano contraria para estirar tus dedos y muñeca. Con esto ayudarás a los músculos flexores. Lleva tu pulgar dentro de tu palma y cierra tu mano. Después flexiona tu muñeca hacia el meñique. Así aliviarás la tensión de la musculatura de tu pulgar. Toma tu dedo pulgar con una mano y llévalo hacia ti lentamente. Este ejercicio libera tensión en tu musculatura opuesta al pulgar. Para terminar de calentar, junta tus manos y haz movimientos circulares, 10 de ida y 10 de vuelta. Ahora sí, a jugar.